lines saludos cordiales en primer lugar a los que veis luego este vídeo mientras se va conectando al directo todo el mundo eh, soy luis emitiendo en directo desde madrid como siempre os digo Prisline siempre emite en directo así que si os gusta suscribiros si queréis venir a españa a trabajar o estáis en españa y queréis encontrar un mejor trabajo suscribiros y así siempre que emitimos eh, pues os avisa la aplicación y podéis preguntar el vídeo de hoy eh, lo quiero hacer eh, con vosotros que estáis en el chat para resolver vuestras preguntas porque siempre traigo algún invitado y, y estoy más pendiente del invitado que de vosotros que estáis en el chat como es lógico entonces he pensado se me ha ocurrido hacer todas las semanas una consultoría aquí en youtube aparte de las que hago en instagram para responder vuestras dudas a los que estáis en el chat vale os recuerdo que siempre aquí os doy mi opinión personal vale Prislines, pues eh, os saludo a todos los que os estáis conectando ahora mismo en el chat y entonces podéis poner vuestras preguntas que yo en el vídeo de hoy me voy a dedicar a responderlas para eso hacemos este vídeo Hoy estoy solo con vosotros los que estáis siempre en el chat Vamos voy a dar difusión en redes sociales prislines vamos a ponerlo Os saludo a todos nuevamente los que os estáis conectando os recuerdo que hoy lo que hacemos en el vídeo de hoy es para responder las dudas del chat vuestras dudas vale como os decía antes como siempre estamos con alguien en, con algún invitado luego vuestras dudas quedan ahí un poquito en el tintero pues se me ha ocurrido eso hacer todo, todas las semanas un vídeo eh, para resolver solo vuestras dudas las que tengáis yo os doy mi opinión de lo que me queráis preguntar entonces pues vamos a, a ponerlo, os saludo a todos que no me líe yo mucho eh, Es que no encuentro ahora el chat mi cachilamar, mi cachilamar he puesto, os he puesto para a ver A ver si encuentro el chat porque no puedo leer ahora yo el chat a ver a ver a ver Mira Prilines, voy a no hay chat no hay chat lo, lo voy a volver a poner voy a volver a emitir ahora mismo voy a cortar esta emisión porque es que no está saliendo el chat solo está en los comentarios corto la emisión y ahora en unos minutos vuelvo a emitir porque es que el chat no sé por qué está deshabilitado no pasa nada corto la emisión y ahora mismo vuelvo a emitir hasta un momento Prisliners. hasta un